Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos el ansiado y querido Tornbagen, o como quieran decirle este pesado tanque pesado de asalto, como lo define acá la gente de Wargaming, características del rol, vehículo altamente blindado que pueden luchar cara a cara efectivamente y detener el avance del enemigo posicionándose al borde eh, de la zona de ataque. Bueno, a ver. ¿Qué podemos decir de este tanque? Primero vamos a ver las características. antes que nada, estéticamente me parece que es un tanque del chasis hacia abajo lindo y tanto torreta me parece un espanto. <ríe> La verdad es esa. Pero no digo que sea... O sea, a ver, una cosa puede ser que sea feo el tanque en sí, ahora otra cosa es que sea funcional. Me parece que es un tanque funcional, que es correcto. Que tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas realmente bastante, bastante malas. Bien, que, que dejan bastante que desear. Ahora lo vamos a ir viendo, tranquilos. Daño promedio, 400. ¿Está mal? ¿Está bien? O sea, yo creo que es un daño aceptable. Es un daño que está bien. Creo que es un daño que está bien. Eh, realmente está dentro de, lo, de los parámetros normales. Ahora, después, la penetración. el tema de la, penetración, la penetración acá nos vamos a meter ya en un tema más, eh, más candente. ¿Por qué? Porque es un tanque que realmente tiene una penetración mm, de las mejores de tier 8, o sea... Realmente me cuesta pensar en vehículos premium, pesados, que penetren esto. 2.48 con munición estándar, munición estándar APCR. ¿Entendés? Munición APCR. Eh, y la munición siguiente, que sería la munición premium, por decirlo así, o la especial, o como algunos la llaman, de oro. Bueno. Que no es de oro más porque no sé qué compra más con oro, con lo cual eso ya no es un concepto viejo, como decíamos con, con Kuchel otra vez. La munición, eh, la, la APCR, la APCR, la de compuesto rígido, penetra 2.97, mientras la estándar penetra 2.48. Este es, por lo general, es la penetración de un cazatanque de tier 8, bro. O sea, pensarlo así, mirá, vamos a hacer algo muy sencillo. Te pongo ya así rapidito y al toque para que lo veas, que muchos de ustedes ya lo ven saber porque lo juegan. Eh, 2.46 con el Scorpion para que de paso lo cambio porque lo tengo abandonado eh, 2.46 con el Scorpion, bro ¿Entendés? Entonces, 311 con la otra Pero es un TD, es un cazatanques Justamente con esa denominación de cazatanques. tanques ¿Entendés? bueno mira esto ya es 2.68 Pero porque ya es una guasada es, Está pasado, ¿entendés? Ese, esa perforación con munición estándar ¿Entendés? Ahora, vamos por ejemplo a Rusia, te dé la 130PM, ¿cuánto penetra? 243, pensá que el pesado penetra un poco más que la munición estándar de la 130PM, y está ahí nomás por 10 el del T-103, o sea, tenés una penetración de cazatanque, bro, es un montón, es una pasada la penetración que tiene este Bofors Turnwagen, ¿bien? Es una locura. Munición estándar 248, munición premium por decirlo así, munición eh, de oro 297, 297, pero es que es uno de los que más penetra. El lowe, hasta ahora que tenía uno de esos de, de, de los, podemos decirlo así, de los trofeos de, de los pesados de tier 8 que penetraban más, que yo me sentía muy seguro sacando un lowe porque digo, bueno, de última cargo a PCR y listo, 294, 294 y este tiene 297. ¿Entendés que es un montón? Una velocidad de proyectil de 1450 y la estándar de 1000. Es esa. Tenés una munición excelente. Lo que es en sí la munición. Pura y exclusivamente estamos hablando, ¿bien? Ahora, punto. Así como te digo eso, que es recontra pulgar arriba, viene lo otro. También te digo esto. Pulgar abajo, recarga. Es una recarga excesiva para el tanque, ¿bien? Le cuesta mucho eh, esa recarga, porque, pensad. Cuando pegas. Ahora vamos a ver una replay igualmente. Eh, cuando pegas un tiro y pegas un low roll, estás pegando 300. Pone que sacaste 330. Que no es una locura, porque pegas 400. Puedes sacar 320 y estás recargando en 12 segundos. Mientras capaz que el otro pesado recarga, yo que sé, en un. Vamos al TS, por ejemplo. Está bien, pega 360, pero te recarga 9.2. Eh, te estás sacando 10, 11, 12, casi 3 segundos de recarga. Y vos capaz que pegaste lo mismo que él, o menos incluso. Porque él capaz que te pegó 360 y vos capaz que le metiste 300. Entonces, este DPM termina siendo un poco engañoso. ¿Bien? Termina siendo bastante engañoso. Porque en realidad, fíjate que el lobo que tiene un DPM bastante bajito, pero está bien, pega menos. Estamos correctos. Pero te recarga el 9.8 y lo tengo sin comida. Pará, pará, para, para, para, pará. Pará, porque vamos a verlo bien: 9.4. ¿Entendés? Entonces, acá. Acá, y este lo tengo con comida o no? Tampoco Bueno, pará, volvemos a lo mismo Esto porque lo tengo equipado para Frontline Entonces iba todo pelado así, puro AP, puro... Nada Este está te recargando en 8.9, bro Le sacás prácticamente 4 segundos Con el TS al Bofors, al sí al Tormagen ¿Me entendés? Esa es la gran cuestión Este DPM es bastante engañoso Porque si metiste 2 o 3 Low Roll que tuviste a la mala hecha Que puede pasar Puede pasar entonces esto se te desmorona de esos 1900 de daño promedio, se te baja a unos 1200, o sea, no, es muy poco. ¿Entendés? Entonces eh, es bastante complicado en ese sentido. Después lo que es la munición en sí está excelente. Velocidad, giro de cañón. Yo la verdad es que mirá, la primera partida que jugué, mmm, quería conocer, que a ver qué onda, y no me, no me convenció, no me gustó. No me gustó, lo tengo con dos partidas, pero con un daño promedio de cuánto? De 1825. Poner que juegue una más y lo llegue a poner a 2000 de daño promedio, más o menos, 2000 y pico. Bueno, ten en cuenta eso, a mí realmente no me gustó lo que es la velocidad de giro de cañón. Lo sentí muy, muy lento. Y no solamente eso, sino con una retícula así, así, bro. Entonces, no me convenció la primera partida, la verdad. Erré muchos tiros y sentí como, te, te vas como frustrado. Entonces, ¿qué hice? Le metí lo que es el mecanismo de rotación y la comida. Y ahí... Realmente mejoró un montonazo Mejoró un montón Este vehículo, realmente, si lo sacas sin comida Y sin equipar como Dios manda, como se debe La vas a pasar mal, bro La vas a pasar mal, porque tenés que llevarlo equipado como se debe O sea, tenés que mandarle a full A full, no es un vehículo barato este No pienses que, digo, bueno Voy a hacer créditos con este, entonces Total, sí, es verdad Que la munición AP es mucho más económica Y penetra bien, con lo cual muchas veces No te va a hacer falta tirar eh, munición premium Dentro de tiro 8, por supuesto, ¿no? Pero, pero si, digamos, si vos sentís realmente que no que no estás equipando bien el tanque, desde luego que te va a ir mal, o sea, te va a ir mal en la partida. Con lo cual, ese es mi consejo. Equipalo bien y vas a ver que vas a mejorar un montón. Después, ángulos de elevación y de presión, menos 10. Y además, otra cuestión que es muy muy buena. Yo lo que dije recién, velocidad de giro de cañón, lentísima, lentísima. Por eso les puse el mecanismo de rotación mejorado. Que fíjense que eso, más hermanos de armas, más la ventilación, más el café, más el. Bueno, el mecanismo. Te están sumando dos. Eh, son 3. Cuatro, cuatro 4. 4. 4.6 más de velocidad de giro de cañón. O sea que estarían unos 23, más o menos. Fíjate cómo lo llevamos a 27.6. Bien. Y esto no está ni con equipamiento zarpado ni nada. O sea, así no, normalito lo podemos mejorar también, ojo, no, no estaría mal, yo creo que sería una buena, a ver, de 10 a 15, por 3 millones, no, mejor no, mejor no porque quiero guardar para cuando me venga el black market, así que no, no quiero gastarlo qué te iba a decir, bueno, esto, menos 10 de presión de cañón, excelente, porque encima tenemos un perfil muy, muy bajo. Eso nos va a servir un montón. Fíjense en la partida que les voy a pasar ahora, que es una partida normalita, como o sea, no sea no, nada del otro mundo. Es una partida re normal. Eh, 2000: 3000 de combinado, el algo así. Re sencilla. Pero mmm, pensá que tenés menos 10. Con lo cual, muchas veces vas a poder usar las pequeñas. Eh, los escombros, las pequeñas montañitas para ocultar el chasis. Y vas a ver que. Realmente vas a poder estar de manera segura y confiada atrás de cualquier lugar. Trata de mostrar siempre únicamente la torreta. Esto es tu, tu punto fuerte de este tanque. Obviamente que no está mal lo que es blindaje y demás. lo vamos a ver. Pero eh, trata de mostrar solamente eso porque el perfil, ya te digo, es muy, muy bajito. Cosa que ten en cuenta que si te pega un tanque que sea más alto que vos, el cañón va a quedar así. Con lo cual, acá dentro en el frontal, pegado, te entra todo. Te entra todo, bro. Acá, cuando se te pegan así. Y el tipo te pega el cañón acá abajo en la pancita. Listo, fuiste. Eh, si te enfrentas con otro de más o menos tu misma altura, puede que rebotes. Después, ¿qué más? Bueno, puntos, puntos negativos. Velocidad de apuntamiento. Lento. Lento. Y esa retícula es muy grande. O sea, velocidad de apuntamiento de lento en el sentido de que no es por la velocidad de apuntamiento, sino es que una cosa es que cierran. Dos segundos. Pero una cosa es que cierran. Dos segundos. Una, una cosa así, ¿entendés? Es gigante. La retícula. 0.39, bro. Es un montón. Vamos a decir, sí, yo lo equipo con esto, no sé qué, con, con apuntamiento mejorado Bueno, es una posibilidad, yo no te lo recomiendo, yo te recomiendo este Porque te da más presión, te hace que la retícula se mantenga un poquito Total, tenés, pensá que tenés 12.9 segundos, o sea, salí, te quedás 2 segundos ahí eh, Cuando ya ves que estás terminando de recargar y apuntás bien y pegas el tiro Otra cosa con esta dispersión, que es real, esta es la dispersión Osta, del tanque 0.39 reales. No tiene menos, no tiene más. Es 0.39 clavado. Esto sí que es real. Puede que algunas veces los tiros van a ir donde vos quieras y otras veces no, bro. Lamentablemente es así. Puntos de vías están bien... Eh... Incluso, sí, están a veces un poquito por arriba de la media, en otros casos un poquito menos, pero está bien. 1600 es un buen un buen eh, HP para, para salir al campo de batalla. Blindaje de chasis 260. Fíjense que el frontal es bastante blindado, pero con oro ten en cuenta que todos los que es tier 9 y tier 10 te va a entrar seguro. A los tier 8 le va a costar bastante penetrarte, eh, le va a costar bastante, bastante, pero así todo. Si sí, no te regalas ni salís de costado, porque fíjate lo que son los costados, 50 de blindaje, así todo se puede llegar de vez en cuando a hacer una especie de side scraping, aunque no. No es lo más recomendable del mundo, pero bueno, también es una, un recurso más que uno tiene para, para poder salir del campo de batalla. Blindaje de torreta, 280 frontal, pero ayer estuvimos probando con los chicos y acá abajo te entra. O sea, ¿cómo te puedo decir? Abajo del cañón te entra perfectamente, en las mejillitas te entra, obviamente son mejillas Así, muy chiquitas, muy complicado. Pero te puede llegar a entrar, así que tenés mucho, mucho cuidado. Después, 90 de torta lateral. Eh, bueno, nada, o sea, apenas lo inclinás un poquito. O sea, esto es ponerle que para inclinarlo lo tenés que inclinar así. Más que, más que esto ponerle ya no, porque nada, es que si lo pones así te entra todo. Porque nah, no, no tenés eh, blindaje suficiente. Después, eh, lo que es movilidad. Mal, lento, es muy, muy pesado. También es algo normal, se entiende. Tenés 260 de frontal, tenés 280 de frontal, pensás que son 28 centímetros de acero, bro. Es un coso así de frontal de acero. Entonces, se entiende que sea tan poca la potencia específica también porque tiene un motor bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces, desde ese lado se complica un poquito. Proxia máxima, 32. Sí, lo vas a alcanzar porque cuando vas yendo a un lugar, lo vas a alcanzar. Por, es, es por la inercia misma. Rotación. Lento, gira, lento Se mueve, lento, es muy pesado Camuflaje, bueno, no sé lo que nos importe Rango de visión tampoco, 404 Alcance de señal 927 De las mejores que he visto en el juego Sé que hay de mil y pico, pero por lo general lo tienen Los ligeros os, o vehículos muy particulares 927 de lo mejor que vi Yo recuerdo que el Lowe tenía un excelente radio Y tenía, mira, andaba por ahí, ves 1027 o sea, está muy, muy bien este vehículo sueco. Eh, vamos a pasar directamente a la replay, así ya no los hincho más y vamos a ver qué onda. Go. Bueno, chicos, acá estamos entonces. Esperen que me, me achico yo porque no quiero molestar, no, no soy yo acá el importante. Ahí, ya no juego porque está el tanque ahí, así que tranqui, perfecto. Bueno, estamos entonces en. Eh, acá en Monasterio, ¿bien? Una partida tranquilita, una partida normal de tiro 8. Así que. Esperen que les haga un toque el volumen porque lo veo. Creo que está medio bajito, ¿no? sí algo medio medio bajo eh, bueno nada básicamente eso chicos estamos acá en monasterio y y quiero quiero que vean lo que, lo que se puede hacer con este tanque una partida normal digo no no nada fuera de lo común ni mucho menos eh, lo que sí eh, tienen que ver dónde dónde cojo dónde elijo eh, posicionarme para Después poder sacarle el mayor jugo A este, a este vehículo, bien, eso es lo, lo más importante, ¿no? Que podemos llegar a, a destacar Esperen que vamos a por un poquito, porque fíjense Lo lento que va, chicos Esta es velocidad normal ¿A cuánto va? 30, 32, por ahí un poquito en bajada, Más o menos va, pero Es muy lento, muy, muy lento Les voy a tirar un, Una cuestión, no hagan esto a ver, lo que van a ver, esto no se hace, mira Fíjate que lo, el chaval lo hace adrede. Porque, mira ¿ves? Vamos cada uno por su lado, perfecto. No, no le estoy haciendo nada mal o sea, está todo bien, pero no. ¿Entendés? Al pedo, ¿para qué? ¿Para qué, bro? Si me, yo me estaba abriendo y me seguís empujando para... Es una boludez. ¿Sabés por qué es una boludez? Vos decís, eh, Nando, que no, te jode. Bueno, pará, ahora vas a ver. Este es un vehículo lento, y siempre que puedas, tratar de llegar a posiciones ventajosas de manera rápida. Entonces, si con este vehículo ya me cuesta, imagínate, me haces eso, yo ya estaría allá. En mil. Me comí un tiro que no me tendría que haber comido. Y encima me podría haber pegado el Emil Y si me traqueaba, iba el t 26 -4, tal vez me podía llegar a pegar otro tiro más. Ni hablar si me hacen fuego. Mirá, por una boludez, por una tontería. Lo único bueno es que, obviamente, por pasar primero, yo ahí. Bueno, acá ya me pongo. Eh, por pasar adelante, obviamente me llevo el daño asistido. Otro tema, acá. Precisión del tanque. Es lo que es, es lo que hay, 0.39, bro. Por lo menos falta tanque, eso ya es un signo positivo, por decirlo así. Algo es algo, ¿no? Bueno, ahí traté de, ¿sabes lo que traté de hacer? Es jugar con la depresión de la bala. Fíjate que la bala eso. Entonces como que dije, bueno, si le metes entre el, la parte esa que tiene blindada del mantelete y abajo en el chasis, en el cuellito ahí, se la podés clavar. <ríe> eso es lo que hice. Caralho, hombre, qué feo que ese tanque es. Bueno, si no tiene que ser lindo, tiene que ser efectivo, bro Bueno, fíjense que yo que estoy asomando acá Nada, nada, nada, boludo, solamente Es lo que me ve el chabón, este cosito de arriba Nada, la nada misma Ahí estoy viendo, analizando, viendo Cómo está por arriba la cosa, total digo, bueno Acá somos tres, arriba son arriba Ellos tenés el Skoda, el 703 eh, Y el T28 Y nosotros tenemos dos arriba, que más o menos Si torretean y se levantan un poquito, pueden llegar a hacer algo tenemos al BK, 7501K, muy bien ubicado ahí, o sea, está bien, está, está en un lugar en el cual puede sacar eh, fortaleza. El Ferdinand de atrás sigue haciendo desastre porque tiene un cañón de tier 10, o sea, pensá que... Es, es, es, a mí no me gusta el Ferdinand por la movilidad, por todo, porque no me gusta, la verdad. Esos tanques así con esa movilidad no me gusta. Bueno, fíjense lo que vamos a ver ahora. Abajo, en la panza, tss, le entra como mantequilla. Recordad que tenemos 297, ¿Qué hago? Me voy para atrás, bro. Me voy para atrás. ¿Y qué hago? Vuelvo a lo que les dije recién. ¿Qué tenemos ahí? Una lomita. Excelente. Vamos para allá, brother. Yo me cubro el chasis. Fíjense que ellos, ellos dos, si estos tres de acá avanzan, este de acá, el T-34 tiene 357 de vida. Con lo cual, estás liquidado si avanzan. Por eso yo fui para arriba, para cubrirlos a ellos. ¿Por qué? Porque si rompen arriba, después vienen, nos rompen el flanco acá, le comen al BK, lo comen al Ferdi y ya está, listo, perdimos. ¿Entendés? Entonces, vine a ayudar acá. Estos tanques están hechos para esto Fíjense que acá el que le rompo las bolas Soy yo, soy yo realmente el Que los está jodiendo, ¿Por qué? Ahí le, le, le apunté abajo En el 703 un poco Tenía un poco de cagazo, pues mira, tengo Tres cañones y me estaban apuntando los tres ¿Ves? O sea, que uno me, me llega a clavar Los tres, soy pollo, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿qué hago? Los, los retengo ahí Obviamente, al saber que me dispararon Ellos pueden ya asomar un poquito Y listo, ¿Me ¿Entendés? Bueno, fíjate cómo se van yendo para atrás. ¿Ves que antes estaban lanzando? Ahí ya, ahí también. Ojo, estuve probando un poquito la penetración y ver qué onda. Entonces también tiré un poquito de fruta. Cosa que no recomiendo. Acá no puedes probar nada. ¿Sabes por qué? Porque son 12 segundos de recarga. Es un montón. No se puede probar nada, realmente. Bueno, ahí recargué. Eh, ahí estoy dudando. si avanzar o no? No sé qué van a hacer ellos. Porque este está muy tocado. Si muere, cagamos. ¿Ves? O sea, aquí se la se poner en la cúpula y ahí no fue. Siguen bancándosela, siguen aguantando ahí Yo hasta que no esa no, escoda no baje la vida un poco No avanzo, si baja la vida esa escoda, Yo voy, te juro que voy Pero solo así, ahí, a la cúpula Tuk. Entonces, ves que eso 0.39 Con el cierre de retícula mejorado Va muy bien, está perfecto Se la clavamos, ahora sí, vamos Le sacamos 4.24, perfecto Fíjense el daño, 4.24, 402 4.21 Bueno, ahí me distraje un segundo Pensé que estaba del otro lado de Emil, no sé por qué eh, pero estaba ahí, nada, no, le tiré para, para tirar suerte. Para. Un tiro fantasma, ¿eh? esto es tiro fantasma que si, van a tira a ver qué pasa, bueno, capaz se la clavaba. Pero bueno, no entró. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. Somos un vehículo de avance. Un vehículo de ruptura, se puede decir. Una especie de T28, bro. A los costaditos, en la mejilla yo sabía que le entraba, o sea, no hace o sea, falta ni apuntarle, estaba seguro. ¿Y qué hacemos? Ahora sí, ya seguimos avanzando y vamos hacia adelante. Permiso, le digo. Eh, no se queden muy atrás, chicos. Se los pido, por favor. Ahí, Tuki, al costadito, abajo entre el chasis y la, la oruga. Más o menos ahí le entra. Así que no, no, no habría problemas para eso. Y vamos que quiero romper este flanco ya. Estoy, estoy... Ya, desesperado. Ahí pido ayuda para que no se queden atrás todos. Yo quiero que el BK sepa que estoy, yo estoy yendo para asistirlo, para ayudarlo. Y acá, fíjate, otra cuestión que les quiero mostrar. Yo podría haber salido así de frontal... Y el T-26 4, si me tira oro abajo en la panza, ¿ves? Él, él está allá atrás. ¿Se ve? ¿Está claro ahí? Entonces yo salgo de frente acá abajo. Tuki, adentro. ¿Por qué voy a comer daño si, voy a, si puedo evitarlo? Entonces, ¿qué hago? Tiki, si no me ves nada, bro. Nada, listo. Ya está. Él está expuesto ahí. Tiki, al costado, adentro. 405. Ya estoy medio que me podría lanzar, un poco más Pero pasa que el tema era Yo no sabía bien cómo iba de aquel lado Aunque ya está casi ganado Pensaba que el t 26 -4, Yo no me quería comer los 250 de él Y capaz que después el BK-100 me mete unos 450 Y ya quedo ahí tecleando Después no puedo avanzar por ningún lado Igualmente tendrá que haber avanzado Pero bueno, se la clavamos ahí Un golpe crítico, eso no importa, ya está, está destruido 309, apunta al de atrás el de atrás, fíjate que hace exactamente lo que estábamos diciendo que no hay que hacer, que se lucha a mostrar el chasis. Nosotros acá no estamos mostrando absolutamente nada. O sea, no puedo poner la cámara bien, pero si no, vos, si se pudiera, te juro que el chabón de acá, mirá lo que me ve. Nada, o sea... Nada, nada, nada de nada. Bueno. Ahí salimos. Vemos que muere el... El Emil. Estoy a 3 metros, es verdad, estoy en movimiento ¿Podría haber parado? Sí, podría haber parado No le no no penetré eh, Acá ya directamente me pongo en una situación más de De lateral, cosa de poder dominarlo ya y tenerlo eh, Y tenerlo tranquilo Mirálo al top tier, dice no sé qué Bueno, eh Al 3 Ah Claro, y sí, más bien, boludo, mirá, si allá que vas a avanzar tenés un RHM, la hizo y un cannon SHOT PANZER Se empoyo. No lo había visto esa, esa charla ahí eh, Pero bueno, ya está, está definida la partida 2462, 560 de bloqueo eh, Pero creo que más o menos le, le Pueden tener una idea de lo que es el tanque Te hacen esas cosas Te hace esas cosas mágicas de meterte un tiro Que está buenísimo, que se la clavas Al T26-E4 En justo un lateralcito chiquito Y después y después te hace también lo de, por ejemplo, eh, nada, lo que vieron recién. O sea, estoy apuntándole al BK100 y no le, no le entro, cuando tenía que haber entrado tranquilamente, con casi 300 de penetración. Bueno, acá ya vamos a buscar la ISU, no vamos a hacer más nada. Pero quería que vean el tanque, más que nada acá en un video, en un pequeño análisis que les estoy haciendo para ustedes. Y después obviamente lo voy a estar jugando en vivo, chicos. Si quieren verlo, el tanque en su en su mayor plenitud, me pueden seguir. Estoy en YouNow eh, prácticamente todos los días. A, bueno, estoy, sí, estoy a diario. Estoy a diario realmente todos los días, eh, alrededor de las 22 a las 21, más o menos, depende del día, pero estoy siempre entre las 21 y las 22 horas, seguro, en vivo, en You Know. Así que, bueno amigos, hemos salido top tier, eh, por acá ya, ya está nada más. Eh, no, no, no es que captura los, a los, al daño y nada, pero ya les digo que salimos top tier en daño. Eh, perdón, top, top daño, mejor dicho, no top tier en daño. Porque son 2.462 más 500 son ¿no? 3000, se, 3.067 de más o menos. 65, 3065 de daño combinado Lo que no está mal en una partida de tiro 8 Tampoco es el gran daño, tampoco es una caca Pero sí quería mostrarles cómo se juega este tanque Cómo lo jugaría yo y cómo lo equiparía yo Más que nada para que lo vean Este es un vehículo que tenés que estar permanentemente Tratando de jugarlo de esa manera Tratando de tapar todo lo que es el chasis A ver, tampoco es que es una manteca el chasis bien, Está bueno, se la banca Está muy bien eh, El tanque en sí no me desgusta, no me desgusta. Lo que sí tiene ese gran problema, ese gran handicap. Fíjate, me la clavaron ahí, ¿eh? el costadito de la torreta. Te entra todo ahí, bro. Nada, ese tiene ese gran problema que es el hecho de eh, la recarga. Si sí, le podés mejorar la recarga lo máximo que puedas, eh, le podés sacar un gran, un gran beneficio a este tanque. Porque la verdad que está, está bien, creo que está bien. No, no me parece que sea un mal tanque. Sí me parece que tenés que tener bastante... Mmm... Bastante ojo y bastante y ser bastante sutil para usarlo En el sentido de que si te mandas solo a una posición Cualquier vehículo te farmea prácticamente Por, Porque todos No es que duplicás, pero como estábamos hablando al principio un tes, En 75TS te recargan 8.9 Un low te recargan 9 Otro, no sé Un Defender te recarga en 11 y pico ¿entendés? No sé, o 11, depende de cómo lo tengas equipado Cualquier mediano te, te, te va a estar recargando en 7.5, 8 y vos recargas en 4 segundos y medio después, es mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando vos recargas en tanto tiempo? Bueno, pasa eso, que cualquiera que se te lance, se te pega, y si cuando borraste, un tiro que borraste, o que rebotaste, tranquilamente son 2 o 3 que te puede llegar a meter el champ. porque son 24 segundos de recarga, ¿Ven? Si lo metiste, buenísimo, pero pensá que con dos tiros, cada 12 segundos, y pensando eso, en que cada 24 segundos... Podés tener la mala suerte de pegar un low roll de 300. Me estás diciendo que tenés eh, un DPM de 1200 por minuto. Es muy bajo. Pero no por el daño en sí. Porque fíjense que los daños fueron relativamente aceptables. Fíjate que, como les decía, 360. 360 bueno, eso no porque ya le queda poca vida. 405, 420. Por ahí anda más o menos. ¿eh? Dentro de todo está, está, está bien. Eh, Ahora eso, tratá de estar siempre acompañado, que alguien te cubra esa recarga, vos necesitas de otros, sí o sí. ¿Sos un tanque de ruptura? Sí, pero necesitas que otros te banquen, te apoyen, porque mientras vos estás recargando ese, esa munición, otros que cualquiera se te puede lanzar, cual, es que cualquiera, cualquiera que, yo lo veo este que está solo en un lugar, chao, listo, me le lanzo, porque sé que, una, es lento, dos, no gira, tres, la torreta le cuesta mucho, cuatro, tarda un montón en recargar, es que... Yo creo que hasta un BK100 empieza a dar vuelta alrededor, o sea, imagínate es una exageración por supuesto. Pero bueno amigos, nada, espero que les haya servido, que les guste, eh, acá lo tienen para todos ustedes, el, el Bofors Turnbagging, o o como quieran decirlo, no importa, la cuestión es que, espero que lo hayan disfrutado, y y bueno, nada. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios que voy a estar respondiendo los mensajes como siempre. Cualquier duda, si quieren no te replay, déjenme en los comentarios Si rompemos el botón de likes y hay muchas vistas y me dejan muchos comentarios. Hacemos más, eh, más replays o quieren sacarse dudas si vale más la pena que esto que el otro. No hay ningún problema. Me lo dicen, me lo dejan como siempre en los comentarios. Los leo y los respondo a todos. Así que nada chicos, muchas gracias por apoyar el canal, por bancar y los quiero mucho. Cuídense. Muah. Hasta el próximo video. O directo, lo que sea. No sé. Besos. Chau.